Dominios, necesitamos hosting, necesitamos learning machines, necesitamos estorajes, necesitamos un montón de cosas como marketers. Y todo eso nos cuesta mucho dinero. Sobre todo al principio cuando estamos empezando haciendo pruebas y error nos cuesta muchísimo dinero. Sin embargo, cuando yo empecé y aún aún sigo, esto no lo he dejado y no lo voy a dejar durante muchísimo tiempo, ahorramos dinero. Y para ahorrar dinero yo uso Amazon.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 Pero si tú pones aws.amazon.com, no te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que tú puedas entrar sin problemas. Voy a aceptar todas las cookies y ahí está. Este es Amazon, Amazon en español, también está en inglés. Viene los productos, mira todos estos productos que tú tienes, un montón, un montón, un montón. Las soluciones para cada uso, por sector, por tipo de organización. Fíjate que también viene para publicidad y una serie de cosas los precios los precios son absolutamente baratísimos. Mira, hay una capa gratuita que te incluye en esta capa gratuita varias ofertas gratuitas. Y algunas caducan a los 12 meses, es decir, un año. Tú tienes un año de prueba gratis. Un año. Esto es increíblemente bueno. Esta es una de las partes que a mí me gusta mucho de Amazon porque hace una labor muy buena. Con los que estamos empezando y los costes, luego, ya cuando tú trabajas, no son tan caros. Bueno, hay un montón de cosas que tú puedes aprovechar. ¿Qué tienes que hacer? Darte de alta. Comienza de forma gratuita. Ojo, mete a Amazon, house.amason.com. Es complicado, es complicado de, de, de gestionarlo porque es una suite súper, súper completas Mira, Machine Learning, y a nosotros nos va a venir muy bien. Yo te voy a enseñar la parte de Estoraje y de Machine Learning, porque es AI, es Inteligencia Artificial que yo ya estoy usando desde aquí. Bueno, como yo ya estoy dada de alta, tú le das clic a Comienza de forma gratuita en House. Le damos a dar clic y nos vamos a dar de alta. Insisto, yo ya estoy dada de alta, simplemente te pones tu correo electrónico y tu cuenta. Y si no tienes cuenta, no te preocupes, solitos te la van a crear. Yo ya estoy, así que voy a entrar a mi cuenta de AWS. Esta es mi cuenta de Amazon, ¿ves? Aquí soy yo, Beatriz Romero Ramos. En Virginia es que yo puedo elegir cualquier servidor donde yo quiera, mira, ¿ves? En East Virginia, Ohio, Pacífico, bla, bla, bla. ¿Por qué lo tengo en East Virginia y no lo tengo, por ejemplo, en Europa? La primera porque mi gente, a la gente a la que yo llego, mayormente está en América Latina. Entonces yo lo tengo ahí. Hay uno en Brasil, pero me ha resultado un poco más lento. Así que no uso el de Brasil, que es el más cercano. Y no estoy en Europa porque la gente está más cerca de América. Y en segundo, porque para Europa hay unas regulaciones distintas. Y como son distintas, prefiero irme todavía a las de América, que son un poco más sencillas. Mira, ¿ves? está es la de Sudamérica. Te da muchísimas cosas. ¿Cuál yo uso más? El estoraje. S3. Cuando yo le doy a S3... Voy a abrir una ventana nueva. Mira, ¿ves? Aquí está S3. Yo tengo un montón de buckets que se llaman buckets. ¿Ves? Ahí están. Doce pasos, almacén, cursos, descargas... FB Anglos, Funnel Fulanito, Genius... Imágenes Virales, Imperio Internet... Todas las cosas que yo puedo tener de estoraje. Fíjate, esta la tengo... Desde el 2014, yo estoy pagando desde el 2014 porque tuve un año de prueba gratis, un año, pero se me acabó. Pues yo estoy pagándole a Amazon desde antes del 2014. Tengo por ahí alguna, creo. Mira, 2013. Son, son muy. Mi cuenta es muy antigua porque me conviene. Yo aquí puedo poner. Todo lo que yo quiera en estoraje y pagar súper poquito, súper poquito pago, tan poquito que me da risa, me da hasta vergüenza presentártelo, porque es muy poquito lo que, lo que yo pago. ¿Vale? Ese es el S3 que es para que tú guardes todo lo que quieras aquí a un precio irrisorio. Realmente irrisorio. Luego, ¿qué más uso? Yo lo que uso muchísimo es el Learning Machine. Ahora que empezó todo esto. ¿Ves? Aquí dice Machine Learning. Todo esto. Es inteligencia artificial. Todo esto, inteligencia artificial. Y tú lo puedes usar gratis, un año gratis. Por ejemplo, Amazon Polly. Le voy a dar clic a Amazon Polly. Y lo que hace Amazon Polly es poner texto speech. Tú le pones un texto y ellos te lo trasladan a audio. Está muy bien, es gratis, completamente gratis durante un año. Puedes elegir el lenguaje neural, o sea, el, lo que es el learning machine. O el estándar que te dice que produce un sonido natural. Y aquí un sonido natural y humano. Tan humano como sea posible. Puedes elegir el idioma. ¿Ves? Ahí está. Por ejemplo, vamos a ponerle español. Spanish Castilian. Español de España. Lo único malo es que esto está en inglés. ¿eh? Aquí no puedes ponerlo en español. Y tenemos dos voces. Lucía y Sergio. Hombre y mujer. Y aquí yo voy a poner cualquier texto. Por ejemplo, este me gusta cómo suena. Y lo voy a monetizar, por ejemplo. ¿Ves? Ahí está. Y yo le voy a dar simplemente. Listen si lo quiero escuchar o lo quiero bajar. No tiene más florituras. Es así de fácil. Voy a... Listen. No sé si lo escuchas porque lo tengo en... So, lo tengo ya y lo puedo descargar. Yo he hecho muchos audios con este tipo de voces. Y luego los subo a mis vídeos. A vídeos de canales que tú no conoces. Que son automatizados. Y ya tienen el audio directamente desde aquí en el idioma que yo quiera. No tiene que ser español forzosamente, yo puedo hacer vídeos en el idioma que yo quiera, porque además no puedo traducir, no hay ningún problema. Ese es Poli, por ejemplo. Me voy a ir hacia atrás, a los servicios, ¿ves? Amazon Poli, que es el que está usando ahora mismo. Me voy a ir nuevamente al... Mira, tienes AR y VR, herramientas para desarrolladores. Front End, si quieres alojar aquí tus... Webs, puedes hacerlo. Voy a volver a ir a Machine Learning y voy a buscar ahora de las que estoy usando Lex, por ejemplo, esta Amazon Lex, este es Amazon Lex, Networks de Bots. Este es para bots. Y aquí tú puedes construir un bot. ¿Ves? Crear bot y ya sea un bot en blanco. Empezar con un ejemplo. Empezar con una transcripción. Si yo le digo por un ejemplo, aquí es un bot trip. puede hacer reservaciones para visitar una, una ciudad, por ejemplo. Pues me gustaría reservar un hotel. Desde luego, ¿qué ciudad? Nueva York. ¿Qué tipo de check-in? ¿Qué fecha para, para ingresar? El, noviembre, el 30 de noviembre. está seguro? Sí, bla, bla, bla. Y aquí tú ya haces el bot. Eso es inteligencia artificial también. Y es gratis. Gratis para ti cuando te hagas la cuenta durante un año. Está súper genial. ¿Ves? ¿Tienes más? Megan Appointment o Order Flowers. Puedes ordenar flores. Y ya está. Tú puedes hacer aquí tu, tu bot. Lo único malo es que está todo en inglés. ¿eh? Es lo único que todo en inglés. Hasta ahora yo no lo he encontrado en español. Pero bueno, da igual. Está muy bien. Voy nuevamente a los servicios. ¿Ves? Aquí me va poniendo los que estoy visitando recientemente. Amazon Lex. Amazon Poly. S3. El console. Amazon Sega Maker. Que es para desarrollar eh, tus propias aplicaciones con Machine Learning. ¿Ves? Aquí está. Sega Maker. Construye, entrena y desarrolla modelos de Machine Learning y los aquí te dice todo lo que puedes hacer todo esto es gratis, absolutamente gratis cuando tú te suscribas a Amazon no es un enlace de afiliado te aseguro que Amazon no me paga absolutamente nada pero a mí me parece que son súper útiles todas estas cosas que tiene y que son gratis, son gratis, gratis tú cuando entres va a ser absolutamente gratis toma un poquito de tiempo acostumbrarse a gestionar la interfaz de Amazon porque no es fácil, es verdad que no es sencillo su, su interfaz es complicada pero oye es muy buena son muy buenos, hacen un montón de cosas que a ti te van a salir gratis durante un año un año completamente gratis todo esto es gratis, mira internet de las cosas management, government media services, migraciones tecnología cuántica robótica, satelital bueno esto ya es demasiado fuerte pero vamos que puedes hacerla para un montón de cosas mira media services está en el access transcoder eh, para software, Amazon Interactive Video Service, Video en stream, content, Media Content, Media Convert, pues si le damos aquí a Media Convert, te va a convertir un archivo a otro. ¿Cómo funciona? Pues así ha oh, los beneficios, documentación, bla bla bla, y tú puedes usarlo sin ningún problema. Puedes crear un trabajo o hacer un tutorial rápido, le damos a Create a Job, le das las entradas y luego ya te da las salidas. Insisto, no es sencillo. Yo lo uso para tres cosas puntuales, pero tú lo puedes usar para más opciones de las que tiene aquí. Me voy nuevamente a House y aquí tienes. Si puedes, si puedes si está disponible en tu país, date de alta en Amazon House Abajo te voy a poner los enlaces porque te va a ser muy útil. Aunque no la uses más que para estoraje, te vas a ahorrar un dineral. Y si la usas para algo más, oye, pues mira, tiene un montón de cosas que a ti te pueden ser muy, pero que muy útiles. Aquí está todo. Insisto, no me pagan, pero a mí me parece tan buena que la gente la tiene que conocer. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de presentación de Amazon para Marketers. Amazon no es solo una tienda, tiene una serie de servicios para el resto del público que son súper, súper buenas y nos ayuda a nosotros para empezar nuestras carreras como Marketers porque es gratis, un año gratis de casi todas las funcionalidades que has visto. Marketer, lo dejamos hasta aquí.